Maracuyá, pasiflora edulis, es una planta trepadora del género pasiflora, nativa de las regiones cálidas de América del Sur. La pulpa y el fruto son ricos en calcio, hierro, fósforo y vitaminas A y C, fortalece el sistema inmunológico y evita el envejecimiento prematuro. Su ingestión reduce considerablemente la presión arterial, ayuda a reducir los niveles de colesterol en el cuerpo. La infusión de las hojas tiene efectos relajantes y ayuda a los cólicos. Posee propiedades antiinflamatorias y analgésicas. Expedición Agroecológica Colombia Una recopilación de plantas nativas e insertadas a nuestro país desde una perspectiva cultural. Los usos alimenticios, medicinales y artesanales por medio de la ilustración, la fotografía y los medios digitales.